Muy buenas che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube, bienvenidos, estoy en Fraga, uno de los tantos rincones que me toca recorrer por el mundo, estoy en España, estoy al lado de una carretera, así que van a escuchar pasar autos ir y venir, precisamente ahora un camión, como lo estaba haciendo yo, y de repente me encuentro que no tengo más mi cartera, mi billetera, depende de donde de, de me están viendo perdí, a pesar de viajar hace 11 años y extremar eh, todas las precauciones para que esto no suceda, todos mis documentos, mis tarjetas de crédito, mi NIE español, mi DNI argentino, mi tarjeta sanitaria, una situación realmente muy compleja, muy complicada y que les voy a detallar en este video, que fue todo lo que hice y quédense hasta el final para ver ¿Cómo termina esta historia? En mi caso. ¡Allá vamos! La cuestión es así, eh, ayer hice un viaje desde Zaragoza, camino a Leida por la noche porque hoy comenzaba una aventura, me voy a poner los anteojos o oh, las gafas este, porque el sol me va a matar si no. Y mmm, comenzaba una aventura que finalmente... Camiones... Comenzaba una aventura que finalmente tuve que parar durante un momento porque me encontré con que no tenía mis documentos. Los busqué por todos lados, eh, primero en mi cartera, eh, en el coche que tengo de alquiler, Debajo de los asientos, eh, por las puertas, en la mochila, en el lugar donde había parado, rastreé todo el piso, rastrillé como si fuese un investigador y no lo encontré. Bueno, y la cuestión era entonces qué hacer ante esta situación. No tenía mis documentos, no tenía mis tarjetas, no tengo cómo moverme, no tenía efectivo. Verdaderamente mi viaje se complicó. Además, tengo un coche de alquiler, estoy eh, viajando con un get around un coche de una persona que me lo entregó y claro no tengo mi licencia de conducir así que bueno verdaderamente la situación es compleja eh, obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza en este tipo de circunstancias seguramente ustedes también es lo de ir a un cuartel o a una oficina de policía y efectuar la denuncia eh, muchos pueden decir pero si no te robaron, solamente perdiste la cartera. Bueno, las, las eh, pérdidas también se denuncian, sobre todo cuando hay documentación tan importante como puede ser una licencia de conducir, un DNI, un, este, una tarjeta de crédito, cosas que para volver a hacer las, las, eh, los trámites, para recuperarlo, hace falta una denuncia, porque si no, no te lo hacen. Y entonces... Me hicieron eh, la denuncia, la voy a buscar para poder mostrárselas, porque además quiero que sepan que este video no es un video eh, irreal Sino que acá está la denuncia que hice este, en la comisaría de Leida Bueno, en realidad acá eh, se llaman Ayuntamientos de Seguridad Ciudadana eh, y bueno, completé todos mis datos. Este el de 7, no quiero mostrar mucho porque están los datos, pero bueno, eh, es una, una denuncia firmada. Este correctamente está el detalle de los objetos. Eh, bueno, es eh, que, que pueden ver el sello, o sea, eh, que verdaderamente esto. Está ocurriendo en este momento y no estoy haciendo el video nada más que para eh, contarles este tipo de situaciones. De todas maneras, antes de hacer una denuncia como esta, es muy importante estar seguro de que perdimos un documento. Así que no solamente vacié y eh, busqué por todos lados en mis mochilas, en mi ropa eh, y en mi bolso sino que, además, eh, rastrillé las últimas zonas por las que había estado eh, y pensé, pensé mucho dónde había usado mis tarjetas, dónde había pagado, eh, volví a esos lugares, rastrillé la zona, pensé que se me podía haber caído del bolso o bolsillo, depende dónde me estén viendo, eh, del pantalón cuando bajé del coche. Eh, y entonces busqué por todos esos lugares y bueno, llegué a la conclusión de que no iba a encontrar la cartera Y entonces ahí sí fui a la oficina de policía Acá en España eh, funciona muy bien, la verdad es que me atendieron genial Me tomaron la denuncia, hice la denuncia Tardé 15 minutos con el tiempo de espera incluso Y pude hacer la denuncia del extravío de la cartera Es muy importante cuando se hace la denuncia no, no mentir eh, si no te robaron y no sabes dónde está tu cartera no hace falta que digas que te robaron simplemente eh, que perdiste en algún momento tu cartera y, o lo que sea eh, y siempre es mucho más fácil hacer una denuncia verdadera que meterse en líos, en problemas así que fue lo que hice el personal de la comisaría de Leida, de la Guardia Civil, me comentó que mucha gente trae las carteras a la policía porque, obviamente, no hay forma de contactar con el propietario a menos que tengas una tarjeta con un número de teléfono. Y la verdad es que yo mucho no creía en eso. Pero bueno, así todo, les dejé mi número de teléfono y la idea era que se pongan en contacto conmigo si este, aparecía la cartera. La cuestión es que luego de hacer la denuncia, eh, volví a rastrillar las zonas por las que había estado, en Leida. Y me pregunté, ojo, eh, yo perdí la cartera, o me di cuenta de que perdí la cartera esta mañana, pero hice un viaje por la noche, donde usé la cartera por última vez, en una ruta, en el camino, como las 12 de la noche. Eh, había hecho un blabla bla car este, donde le había pasado súper bien este, camino justamente a, esta, a este lugar donde estoy grabando ahora que se llama Fraga eh, y, y bueno y por qué, no, por qué no revisar esos lugares por los que paré y por los que anduve a ver qué, qué resultado tengo bueno y ahí es donde se pone interesante la historia. Y por eso decidí hacer el video acá mismo, en Fraga. Porque resulta que cuando llego a la estación de servicio, donde cargué combustible y compré algunas cosas por la noche. Claro, bajé del vehículo, pagué y se ve que al subir al coche eh, la cartera se cayó de mi bolsillo del bolso del pantalón al subir al coche y quedó ahí y claro, estaba en otro distrito o sea que nunca se iban a comunicar las dos, los dos departamentos de policía para saber que mis documentos estaban en una ciudad que está a 40, 50 minutos de coche, no sé exactamente en kilómetros cuánto eh, y entonces eh, al entrar a la estación de servicio me dicen eh, tú eres el que perdió una cartera con muchas tarjetas de crédito me reconocieron por la foto de, de los documentos y bueno, una alegría, se me vino al cuerpo no les puedo, no les puedo eh, contar o compartir Pff todo lo que sentí en ese momento después de cuatro horas de tener los documentos perdidos por todos lados. Y por eso, más allá de que les recomiendo que siempre tengan a resguardo toda la documentación, yo siempre llevo mis tarjetas de crédito en dos lugares, en la mochila por un lado, y en la cartera otro par de tarjetas de crédito por este tema de si se llegan a extraviar, también los documentos, llevarlos por un lado algunos y por otro lado otros. El dinero, llevarlo en dos lugares diferentes para este tipo de situaciones poder solventarlas un poco mejor. La cuestión es que el encargado, el dueño de la estación de servicio, se había ido hasta el cuartel de la Guardia Civil, de la policía, de aquí, de Fraga. Y había dejado ahí mis documentos. Y entonces eh, fui hasta el cuartel donde también me reconocieron por los documentos y así un poco termina esta historia ya habían preparado este sobre porque no me habían podido ubicar por teléfono y acá eh, está, están mis documentos y eh, me los iban a mandar por correo Así que les quiero mostrar todo esto para que sepan que es verdad. Y lo voy a abrir con ustedes. Así que vamos a ver a ver con qué me encuentro. Hay otro sobre de la Guardia Civil. mis tarjetas y mi cartera final feliz final feliz para toda esta historia la verdad es que les deseo a todos los que estén viendo este vídeo y estén en la misma situación que yo que tengan el mismo final eh no en todos los lugares existe tan buena voluntad por parte de la gente, pero quería compartir con todos ustedes esto que me pasa en este momento en España y dejarlo eh, aquí en mi canal de YouTube porque estoy muy contento, muy feliz de haber vivido esta experiencia de que eh, mis pertenencias hayan pasado por manos con tanta bondad eh, que hayan permitido que yo recupere eh, mi cartera y mis tarjetas mis documentos y pueda ahora sí seguir mi viaje y seguir recorriendo muchos destinos para que los pueda compartir con todos ustedes así que nos vemos en un próximo video. Espero que les haya servido esta historia. Eh, les pido que si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia, si vivieron alguna historia parecida, aprovechen los comentarios. Me encantaría que me dejen todos los comentarios y que pueda conversar con ustedes para, para, bueno, para verdaderamente dejar... Eh, ideas eh, y ayudar a más gente a través de este video que esté padeciendo esta situación que verdaderamente durante cuatro horas tuvo un estrés eh, y yo mismo pensé en buscar en YouTube a ver qué iba a hacer eh, sin tener dinero, sin tener tarjetas, sin tener documentos eh, empecé a bloquear las tarjetas para no tener problemas porque pensé que quien lo recogiese iba a empezar a usar mis tarjetas eh, la verdad es que pasé miedo así que bueno eh, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video ¿Te gustó mi video?